hace pero no ha concurrido a esta audiencia. Entre el recurso es la parte accionante, se le ha concedido cinco minutos para el informe del correspondiente. Bien, señor abogado, tiene cinco minutos, puede dar inicio. Sí, eh, eh, muy, muy buenos días, eh, quería por favor si se si me permite compartir un PowerPoint, si se me puede habilitar por favor. Doctora. Flor, ya. ¿puedes compartir pantalla con el abogado? Perfecto. Ya, eh, muy buenos días, eh, señora presidenta, señores magistrados. Este es un habeas corpus que se presenta en favor de Jennifer Moore. Jennifer Moore es una a, activista ambientalista que en el año 2007 Flor. fue detenida, fue detenida, es simplemente... Doctora. El... Sí. sí, doctora, ya, ya está compartiendo la pantalla. Eh, ¿se, ¿Se ve la pantalla, eh, doctora? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿Ya? al menos yo lo veo. Ya. Eh, sí, sí, se ve. Me... Perfecto. Entonces, este es un caso sí. de una detención arbitraria de una, en el año 2017 de una eh, activista canadiense. Eh, Espere un momentito. Flor, por favor. Sí, doctora, dígame. Mm-hmm. <clears throat> Disculpe, doctor, ya puede continuar. Ya, a ver, entonces retomo. Eh, ya, entonces como decía, eh, este es un habeas corpus en favor de una activista ambientalista que fue detenida simplemente por participar en la difusión de un video, Chumbivilcas, en, en Cusco, que cuestionaba las malas prácticas de una empresa minera llamada Hardway. Entonces, en el año 2017, eh, se detuvo a una persona simplemente por participar. ¿Ya? Esta es la sentencia. Nosotros estamos de acuerdo con la sentencia, eh, digamos, en buena parte. ¿Ya? Eh, pero ¿cuál es el problema, eh, doctora? ¿Cuál es el problema en esta sentencia? En esta sentencia, eh, la jueza de primera instancia ha reconocido que se le abrió de manera irregular un proceso administrativo en migraciones y lo declara nulo. Estamos de acuerdo. Eh, el problema es que la jueza no considera que estamos ante una detención arbitraria. Ese es el tema. O sea, nosotros consentimos con la sentencia, pero hay un extremo en el cual no estamos de acuerdo. La jueza dice que no estamos ante una detención arbitraria y en eso me quiero enfocar. La pregunta entonces es, el 21 de abril del 2017, en que Jennifer Moore fue detenida por la policía, ¿eso no es una detención arbitraria? El TC ha dicho que eh, se debe detener por el plazo estrictamente necesario. y Lo ha dicho en varias sentencias. ¿no? Eh, en este caso... Eh, ella fue detenida a las ocho y media de la noche y fue liberada a las once y media PM. ¿Ya? Eh, hay una norma, el 205.4 del nuevo Código Procesal Penal, que dice que se puede detener para fines de identificación hasta cuatro horas. ¿Ya? Entonces, en este caso, básicamente, el punto que nosotros estamos cuestionando es que se le detuvo a las ocho y media de la noche. A las nueve y diecisiete, con ella se va a su hotel, ¿no es cierto?, para buscar su pasaporte, para identificarla. A las 9.41 se va a la oficina de extranjería y se le identifica. Sin embargo, se le retuvo, se le retuvo hasta las 11 y media de la noche. Según Jennifer Moore, la liberaron incluso mucho más tarde. La jueza, la jueza en su sentencia, eh, reconoce, fíjense, que la detienen a las 8 y media y que la dejaron ir a las 11 y media. ¿Ya? Entonces, señora jueza, nosotros consideramos de que apenas ella fue, ella se identificó, ¿no es cierto? Apenas mostró su pasaporte, debió de haber sido liberada. Sin embargo, se le retuvo. Si se le detiene a las ocho y media y se identifica a las nueve y diecisiete, ¿por qué a las once y media recién se le libera? ¿ya? Eh, el Tribunal Constitucional, señora jueza, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. y ha dicho, ¿no es cierto?, el plazo de la detención que la norma fundamental establece es un plazo máximo de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de detención. ¿Ya? Y es que, aun si la detención no hubiera traspasado ese plazo máximo, en este caso son cuatro horas, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención pues esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario. Límite máximo de detención. La norma dice cuatro horas. Si se le identificó, se le detiene a las ocho y media y a las, y a las nueve y cuarto mostró su pasaporte, ¿por qué se le retuvo? Ese es el, el tema de fondo. Pero además, señora jueza, en la página web, ayer me he vuelto a fijar, en la página web del Ministerio del Interior, por ejemplo, todavía permanece esta nota de prensa donde eh, el Ministerio del Interior se refiere a, la, a esta ciudadana Jennifer Moore como que es una persona que ha estado eh, ha violado todas las normas, está de manera irregular, ha promovido el desorden, simplemente se trata de una canadiense preocupada por el cambio climático, preocupada por la contaminación, que participó, ni siquiera expuso, participó en una actividad donde se criticaba a una empresa minera. Quiero llamar la atención, señora presidenta, señores magistrados, la jueza en primera instancia en su sentencia, miren, ha reconocido y cuestiona, cuestiona que la policía le haya hecho seguimiento a Jennifer Moore fuera del procedimiento. Se le hizo seguimiento policial fuera de ningún procedimiento administrativo, no hubo ninguna autorización. La jueza de primera instancia, de la, eh, digamos, autora de la sentencia que estamos revisando, Reconoce y cuestiona que se difundan afiches de Jennifer Moore en, en los aeropuertos, como si que fuera una perseguida. La jueza reconoce que el Ministerio del Interior actuó sin imparcialidad, pues la policía tiene convenio con la empresa minera Hadway. Señora Presidenta, la policía que la detiene ella, la policía en Cusco, tiene convenio de servicios de seguridad privada con Hadway, Lo que entonces para la jueza es una policía que no tiene imparcialidad, no tiene independencia. La jueza también reconoce que Moore no alteró el orden público, participó en un evento. La jueza reconoce que el procedimiento administrativo sancionador que se abrió en migraciones violó elementales garantías del debido proceso, no se le dio derecho a la defensa en ningún momento. La jueza reconoce que el Ministerio del Interior no acreditó que Moore, con su activismo en defensa del medio ambiente, afectó el orden interno, mostrando una parcialidad hacia la empresa minera. La jueza reconoce que el Ministerio del Interior no demostró que Moore realizaba actividades económicas. ¿Por qué eso es importante? Porque Inmigraciones dice que eh, tiene visa de turista y que participar en una actividad en un, eh, de, de cuestionamiento a una empresa minera significaba ejercer actividades económicas y que su visa no estaba para eso, sino era una visa de turismo. Bueno, la jueza, ante ese argumento de Inmigraciones, dice que el Ministerio del Interior no ha demostrado que Moore realizaba actividades económicas. La jueza reconoce que la defensa del ambiente no puede constituir un atentado contra el Estado y finalmente la jueza reconoce que se actuó de espaldas a la Constitución. Entonces, señora jueza, esta es la sentencia que es materia de impugnación. Nosotros eh, estamos de acuerdo en el extremo en que eh, se declara nulo el procedimiento administrativo en migraciones, porque no tiene ni pies ni cabeza y porque no se respetaron sus garantías del debido proceso. Estamos de acuerdo en que se ordene a la policía, ¿no es cierto?, abstenerse, en el futuro de realizar cualquier acto que atente contra la libertad personal. Fíjense, eh, la jueza nos le dio, esta es la parte resolutiva, de es la parte del fallo, le ordena a la Policía Nacional y a la Superintendencia a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto que atente contra la libertad personal de la ciudadana canadiense Jennifer Moore. Sin embargo, la jueza se, se resiste a declarar que estamos ante una detención arbitraria. ¿No es cierto? O sea, reconoce, o sea, exhorta en el marco de este amparo, de este habeas corpus innovativo a que se abstenga de realizar cualquier acto que afecte a la libertad personal, pero a juicio o a criterio de la jueza, no hubo una detención arbitraria. Nosotros, señora jueza, y eso es eh, lo que estamos impugnando, es que eh, esta sala, ¿no es cierto?, ese extremo lo revoque y se reconozca que hubo una detención arbitraria, porque si bien, si bien eh, fue liberada después de tres horas, estábamos ante, eh, ante una detención irregular. Apenas ella se identificó y mostró su pasaporte, en ese momento, y eso ocurrió en las 9.41, en ese momento debió de haber sido liberada. No tiene ninguna razón mantenerla hasta, <coughs> según Jennifer Moore, más allá de las doce y media de la, de, de la noche, y según eh, la jueza, hasta las 11 y media. Fue retenida más allá del plazo estrictamente necesario. Por esa razón, señora presidenta, señores magistrados, nosotros consideramos que, eh, digamos, se revoque en el extremo en que no se reconoce que hubo una detención arbitraria, se le pida, se eh, exija al Ministerio del Interior, saque de su portal todas estas notas de prensa, ¿no es cierto?, que, dan, que eh, hablan muy mal de Jennifer Moore, que la consideran una activista, digamos, que la consideran una persona que está alterando el orden público, eh, fíjense lo que dice, ¿no? La conducta de, de, los, de los ciudadanos extranjeros implica alteración del orden público o del orden interno, por lo que cabría la aplicación de una medida de expulsión de acuerdo con el artículo 58, en fin, o sea, esta, este, este tipo de notas de prensa, eh, digamos, a pesar que la jueza ha declarado que estamos ante eh, un proceso administrativo sancionador eh, nulo porque no se respetó la garantía del proceso, sigue estando en, en, en el internet, ¿no? Entonces, por esas eh, razones, señora jueza, señora, señora presidenta, señores magistrados, consideramos que se debe eh, revocar la sentencia en el extremo en que rechaza el habeas corpus preventivo, consideramos que tiene que declararse que hubo una detención arbitraria, no se trata de la detención de una persona más, aquí hay una detención de una persona no en represalia por haber participado en en actividades que cuestionan la afectación al medio ambiente la policía no era independiente la policía aquí era una policía que Señora tenía abogado, reiterando lo que usted entonces termino con eso que se revoque el, el, el primer extremo y este que se confirme el extremo en que declara fundada el área Corpus Innovativo a efecto de que se exhorta a la policía que no vuelva a hacer esto eh, muchísimas bien. gracias Acabo de sacar el voto. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, doctor.